Yo no tengo plata, te... Cállate, tío. Te juro, no tengo plata. ¡Dame la guita! de nuevo... No ves que estoy en la dona... No tengo la palabra, mira cómo vivís... a vivirlo otra vez... ¡Padate, date! Te digo que no tengo plato. Vamos oh, a cuchar el partido. No que te estoy bien... No me quiero tener la vida, te, te parece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no, Yo jugaba al fuego, ¿al ¿no? vos? al centro loco. Me decían que era un jugadorazo, ¿viste? Y que me iba a vender para el interior. me medio. Y que no había nada. A mí es mucho más fácil salir de caño y me hago 500, me como nada. Lo que tengo me lo gané la No me dio por afanar como vos.